Hijos de su pinche madre. Déjame pasar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le estás dando un pinche beso a tu pinche hermanito? ¿Cuál, cuál ¿Eh? beso, güey? Pinche perde tu no no sé. sí nos queremos, güey. Pues nosotros siempre andamos juntos, ¿no? ¡Ay, calles, por culeros. favor! El warever ahorita anda en Rusia, güey. El warever es un pendejo, luego, me en En eso sí coincidimos. <risa> <risa> ¿Ves cómo lo <nos> llevamos con ¡A huevo, güey! No, más, hasta más, hasta más, hasta más, hasta más, hasta más, hasta qué? hasta más, ¿Qué más, hasta más, hasta más, Qué más, qué más, hasta más, hasta más, hasta más, hasta más, hasta Ya hasta más, hasta más, Ya le chingamos su iPhone 7. que No, no estos güeyes son con los que vas a grabarlo en mi canal. Te dijo, ¿no? Ah, con estos güeyes. Sí. ¿Qué les digo? Que se estacionan aquí, ¿no? Sí, que se queden. No estén haciendo el ridículo. <risa> <risa> <risa> <risa> Pinches drogadictos de mierda, ¿qué están tocando ahí? ¿Eh? Pasa, no se vayan a robar nada, güey. No, ¿Sí? Estos güeyes hacen pintas, güey. ¿Sí? Ten cuidado. <risa> Estacionense ahí, cabrón, ahorita se los traigo. ¿Qué pedo, pinche escorpión? Pinche cara de mi miembro, ¿qué me ves, pendejo? Mira, pinche, esos son qué los youtubers, güey, qué pinche what's pena, ¿no? Chido. ¿Oh, chido, ahorita regresamos ahí, uh -huh. estacionense. Si lo tuviera de frente, ¿qué le dirías? Hijo, pues un saludote, gran lotote. ¿Le daría un beso en la boca? Eh, no, Es que se me dice. Hay que le beso las patas, A huevo, pues adivine, qué, mire. Sí. Sí. Ahora pásale a besar las patas. Sí, se las Eso, chingada. <risa> Gracias. Gracias. Nunca he tenido tantas personas en tu sí. carro, verdad? Sí. sí. Sí. Sí, hemos hecho con grupos grandes. De sí, música? ¿En serio? Ah. Um, Cuando quieras, mi cámara yo... Sí, señor. Ah, a ver, es que eh, también me faltó preguntarles, que ¿dónde tienen su carro? ¿Los voy a llevar a algún lugar? ¿Los regreso aquí? ¿Qué hacemos? Para sí, aquí los ah, okay. sí, aquí tenemos pues los carros. Los regreso aquí entonces. Marca para las cámaras de adelante ¿por? Ok, señores, por favor, Layon ¿te acuerdas de hacer nada más la entrada al, al final? La entrada de que se suben? Ajá. Okay. Vale, Va. marca. Okay. Con el audio tienes ya eh? o lo grabo. Okay. Ustedes me dicen muchachos. Están marcando el banco. A ver quién nos está marcando, a ver. ¡Shh! Guarda el silencio. Vamos a ver quién. También tienes más espacio para acá? ¡Bueno! ¿Sí, bueno? Sí, bueno. ¿Quién habla? Alex, ¿cómo está habla de Fox. Ah, permítame, es que está grabando. ¿Perdón? ¡Está grabando! Bueno! Este sí es como más mazo público, son morenos. ¿Conocen a ellos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Aquí estamos, la no ¿Es un pedo editar? Sí, estoy prendiendo algo. No, fíjate que antes sí. Ahorita hay una madre que se llama Final Cut. Pero, uh -huh. no, sí, pero no, la no, nueva versión lo haces como no, si estuvieras en vivo, como no, si estuvieras switchando en vivo, güey. Entonces está tu cuadrito aquí con tus cuatro cámaras por ejemplo y literal güey vas dándole clic a la que quieres que hable, me explico pero pues no están, no están camp. puestas como que en ningún tiempo. Se cinquean primero ah, es el okay. y en el multicam vas como editando en vivo no le vas cambiando la cámara que quieres, si quieres tu shot, en corto, en chico a ¿podrías eh, hablar? Con... ¿quién es el chavito? Ah, no las pues subas güey. No, no, hola, hola, hola. Me van a empezar a trolear que maltrato niños. Ya sabes. <risa> ya Dame. Déjame quitar estas madres. Luego, Si se baja el escorpión, es un pedo. Si Espérame, déjame bajarme. Ok. Y cuando vas manejando no te ve la rasilla y ¿Sí? te pita y lo... Sí, sí, ya, aparte ya estaban conectadísimos, wey. Así los, los policías y... Ah, sí? Un día, uh, uh, fue el de platanito, uh -huh. nos ponen la araña, cabrón. No mal, Entonces sí, estuvo wey. muy cagado. Entonces ya se convirtió en rolling gag, cada vez que veo a estos güeyes les, les miento su madre, <risa> se, cagan, <risa> se cagan de risa y le chigan, ah, por eso te ponen la araña, es que... Eh, marca señor? por favor. ¿Audio también, señor? Corriendo. Voy a, voy a tener un fan, ¿qué quieres, pendejo? Una foto. ¿Cómo pero... se llama este güey? Dime el nombre de este güey, si no, no. Ah, tú eres el lady, mírame, pero no me toques. ¡Ah! <ríe> Perdóname. Audio. Ahí están corriendo las dos de aquí. Ok, ¿me puedes regalar, Alex, una marca de ella? Bueno, porque es que sería otra marca sí. también acá. Estoy grabando. No, acá te, te la haga, Tony, hasta acá. ¿Esta por favor? Primero. Un poquito más para acá. Sí. Primero. No ¿me puedes dar una broma acá? Vámonos. ¿esto está de protección? ¡ajá! ¿Ah? ¡listo! andamos corriendo ¡vamos! <coughs> con clima o sin clima, sí, no con clima, clima? <risa> estamos. Villacho, esta la me diste bien, no, güey? sí, para que agarrara. Sí, ya todas las me dicho eh, correcto para que Va, sí. tres. ¿Qué traza güey? No, no hay pedo, güey. tengan mi cartera, güey. No hay pedo, güey. Ahí está, güey. Para que no ah. estén, güey. Ya. Ya estuvo, güey. Aquí no eres el único con máscara, güey. <risa> <risa> <risa> que le hablan los morritos. Ah, entonces, ah, me... <risa> en otras partes del, del pinche país y del mundo se les hace exótico. Pero aquí dicen, ni madres, güey. <risa> la verga, no volteo, güey. Ok, máscara. ¿Le pones máscara? Va. Sí. A veces. Decía al condón. No hace falta correr aquella, güey. No, ya está. No la veo parpadear. Aunque no la veas, eres ciego, pero corriendo. sí está. No está parpadeando. Ah, ¿Seguro, sí? güey? Sí, sí, sí, estoy guardado. Va. Corriendo audio. Corre esta cámara. Y cuando quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué traes? Me gusta que te pusiste bonita para mí ¿Cómo estás? Siempre estoy bonita las para el Dios, mundo las, los, los, ¿cómo, ¿Cómo se llama tu nombre? Jocelyn Así me voy a ir todo el camino, no importa sí, ¿no? Toda la, la grabación Claro que quitas todas estas pinches chingaderas No se pueden estar estacionando aquí ¿Sí o no? ¡Ah, güey! ¡Eso! Güey, sí, sí, sí me sudó tantito, eh. ¡Peluche en el estuche! Pero tienes que enseñar ah, el peluche, güey. Lo traigo, güey. Ah, ¿por qué no traes? Ay, te depilas como puto. Pues si eres de la América, ¿qué podrías esperar? <risa> ah, ¡A la verga! Traigo, güey, no me crees el güey. Listo, ¿Listo sí. señor. Okay. <risa> ¡Peluche en el estuche! ¡Huevo! ¡A ah, huevo! <risa> ¡Ay, joder! Chido la banda. Chingón. Sí, te, tienes un chingo de material. Sí o no, mami Muy cabrón. Eh. ¿Cuánto te avientas? Por lo luego depende. O si tienes. Eh, pues eh, la, no tengo yo una medida, pero claro. siempre. Trata de decir hasta, que, de, hasta aquí ya o sea, no más Alrededor de 20, o sea, 20 minutos están quedando. O sea, los traes? ¿no? Alrededor de 20 minutos. Está chingón. Sí, sacas, le sacas. 3 minutos. Hoy sí, con Icelink, ¿qué tal? Estuvo estuvo con chingón, su eh. güey, ¿no? Sí, ¿lo viste? ¿Lo, no, lo no, no, o sea, no, no, no, no, no. Es no, que los empiezo a ver, pero luego pues no. ¿El martes lo sacamos? Vamos, Lo sacamos el martes de la noche ahorita lleva 1.800.000 listas. No mames. ¿Cuántas? Un millón ochocientos. ¿Cuál tú? El de que ¿Sí, subimos el martes en la noche. Ah, sí. ¿De qué fue? Porque ya lo has tenido varias veces, ¿no? Una vez nada más. Y esta fue la esta segunda. Esta fue la segunda, pero en el carro, ahora. ¡Peluche, Peluche del estuche! <risa> <risa> ¡Ya! ¡Silvio! Sí, ¡A la fuerza! Pero me lo dio. No le di nada. Sigo siendo virgen. Ha, <laughs> ha,